¿Solo amigos? ¿Qué pasa entre tini? Esto es él y Sebastián Yatra. La cantante y el vocalista no esconden el cariño mutuo que sienten. Sin embargo, además de afecto, hay rumores de roce. Es todo lo que está bien, dijo la ex Violeta. HTTPS://www. Rosario 3 Con barra guión bajo export barra 1550422739004 barra 5 barra rosario 3 barra in barra 2019 barra 02 barra 17 barra Ushuaia guión bajo 1. jp guión bajo 1 Que hay química entre ti y esto es él y Sebastián Yatra no hay dudas? La música los unió y el escenario confirmó la buena onda. Juntos grabaron la canción Ya no hay nadie que nos pare. La pregunta que surgió es si, además de cantar, hay algo más?. <risa> Luego de que Timmy admitiera que se separó finalmente de Pepe Barroso Silva, el rumor sobre un posible romance con Yatra comenzó a correr. Pero fue la propia Esto es él la que le bajó los decibeles a la versión. A Sebastián Yatra lo amo con todo mi corazón y es todo lo que está bien. Hay una fantasía popular de que estamos juntos pero la verdad es que por ahora somos amigos, dijo.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 La artista aseguró que, pese a todo el cariño que se tienen, por ahora son solo amigos. No quedan dudas de que la química entre Tini y esto es él y Sebastián Yatra. La buena onda entre ellos, las miradas y hasta los besos en el escenario mientras interpretan sus canciones juntos, despertaron aún más los rumores de romance. Luego de que la cantante admitiera que se separó finalmente de Pepe Barroso Silva, se la involucró con Nacho Viale. Sin embargo, Tini esto es él admitió que el rumor fue mentira y aseguró que está soltera. ¿Qué es por eso que los fanáticos de la catante, ahora que se encuentra sola, no dejaron de esperanzarse con que la historia de amor con Sebastián Yatra hayan pasado la ficción y mucho se empezó a especular. En una entrevista radial con el ciclo que conduce Catalina Dugli por La 1110, 10 la artista se sinceró y habló sin filtro sobre este rumor. ¿Hay amor?.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 Con barra guión bajo export barra uno cinco cinco barra rosario 3 barra in barra 2019 barra 02 barra 17 barra ushuaia guión bajo uno jpeg bajo